Qué buena música esta weá, ¿eh? Tenía muy buena música picnic paranoia. Yo creo que era uno de esos pocos juegos que partía con buena música al principio y te prendía totalmente, weón un juego del año 1982 weón, creado por Synapse Software que lo podíais jugar con joystick o teclado, y puta tenía como una una historia muy chistosa donde el compadre supuestamente va de picnic y puta, tiene que empezar a pelear con las hormigas, con la araña y puta con la avispa ahí podemos ver Claro que el, el personaje se llamaba George. Tenía como una... En la intro acabamos de ver eso. Eh, sale el puntaje que te dan las hormigas. el puntaje que te dan las... La spiders. Y el puntaje que te da ahí también... donde dice? Stinging Wats. Que la, la, estas buenas te picaban. Las, las que picaban acá eran la araña y era la, la avispa. Y bueno, ¿qué, qué más encontramos? Nos encontramos con unas tablas, con comida, con copete, con todo. Y teníamos que tratar de defendernos de todos estos bichos que venían, weón, a cagarnos el picnic, weón. ¿Ya? Tenía unas opciones, este juego donde tú podíais jugar de noche o de día, ¿ya? Y también podíais jugar de dos players, creo, dos players simultáneos. No podíais jugar, si este juego lo hubieran hecho dos players al mismo tiempo, bueno, hubiera sido espectacular, weón. Yo jugaba caleta este jueguito. Me ah, acuerdo que tenía un copero de colegio que, que siempre se acordaba de este juego, weón. Bueno, en la introducción era muy entretenida además de la canción que salía en abajo la publicidad de otros juegos de Synapse Software por ejemplo el Stanball, Quasimoto, bueno ahí de nuevo nombran al Picnic Paranoia y bueno ahí está Ruth Segal el programador de este juego, un juego que lo hicieron en 1982 Synapse Software en Estados Unidos Bueno, aquí vamos, vamos a... Ahí también están, bueno están nombrando otros juegos, el, el Protector 2, Slime, Chicken Nautilus, son otros juegos de Atari que después vamos a revisar Reptilian, el Chamus, muy bueno el Chamus pura Apocalipsis también, lo vamos a tener que terminar ese más adelante Climb Jumper de los Vaqueros Dodge Race, y todo el cuento, ya Vamos a darle entonces, vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa y cómo funciona Picnic Paranoia aquí en el juego del recuerdo Vamos Y partimos Coming Up, Player 1, Ronda 1 Puta, lo puse de noche. Se ve muy ordinario de noche, esperen. De, vamos. Bueno, igual está bien que lo conozcan como se de noche. O sea, ahí empiezan a llegar la hormiga, ahí está Jorge, pero... Yo quiero que lo vean como es de día primero. Ya, vamos a resetear el, el Atari. Era muy prendido el, el inicio del juego, ¿eh? Ya, entonces... Starring George. Ya, opciones hasta de día, un player. Ya. Ya, vamos Ya, comino player 1, ronda 1 De ahí que no encontramos nuestro escenario Así, a arriba dice player 1 y hasta el puntaje Hay unos minutos que dice un minuto 24, 23 que va bajando Y nosotros ya podemos acercarnos a la hormiguita y con nuestro único botón de Atari podíamos aplastarla Ahora, estas cuatro esquinas Por ejemplo, si yo me movía para acá, aparecía acá Ahí seguimos matando hormigas Y si baja por acá, aparece arriba Bueno, esa, esa avispa de mierda, weón, bueno, que te sigue todo el rato en el juego Ah, de ahí murió Hay que tener mucho cuidado y hay que pegarle justo porque si no te pica y te manda para el centro del, del mapa Quitándote tiempo para que podáis defenderte de la hormiga y, y te roben la comida Por ejemplo, ahí hay una hormiga que se instaló y no podía alcanzar, pues bueno No, no llegáis a matarla O sea, ya, ya se instaló ahí y está preparándose, weón, bueno, a, a, a la otra hormiga para... Para robarte la comida, weón ¿Cachai? Entonces a poquito la voy a... Se va a ir llenando. Ahí murió. Bueno, ya me queda poco tiempo en el, en el primer nivel. O sea... En la primera escena quedan 30, 30 segundos. Me quieren robar el copete de la hormiga, güey. ¿Cachai? Mueren. Ya Y creo que los 5000 te daban un spray de, de, de regalo. Ese lo activáis con la barra espaciadora del, del teclado del Atari. Así que vamos a tratar de hacer las 5 lucas Para que tengamos nuestro spray Porque más adelante van a empezar a aparecer arañas, Weón, puta, van a dejar el escenario lleno de, de tela de araña No voy a poder caminar Ustedes lo ven así como que al principio se ve como fácil el jueguito Como que puta, la ordinaria, Pero después empieza a cambiar rotundamente el, el escenario man. Mira, ya me están dando el copete, ¿dónde la dieron? Bueno, hay que dejar un espacio acá Ah, nos salvamos bueno, cuando se empiezan a robar el, el vino o lo que sea, y si uno se pone encima y te, y te aplastan, te, te mandan para el centro. Así que tenés que matar obligadamente a la hormiga por el costado, no te tenés que poner encima. Ya vamos por la ronda De ahí viene la, la, la maldita avispa, weón. Y ahí más encima... ¡Oh, me pico. Bueno, me pico. No, no, no perdemos nada, weón. sea, si aquí uno pierde cuando, cuando te roban toda la comida, weón. Ya vos ven para acá, maldita avispa. Ah. Ah, no me tengo que concentrar en la ispa, Sino que es la hormiga, weón bueno, Si las hormigas son las que dejan la caca acá Te la comida Puta, me picó en hora araña, weón Vamos no, Muere Hay un detalle que yo siempre no entendía Que por qué... Ah, bueno, puede ser por un tema gráfico eh, Al principio, cuando en la presentación del juego Aparece con un matamosca de color rojo Y aquí en el juego sale con uno negro Weas que me fijo, pues weón bueno. Vamos a limpiar acá Puta, ya, ya. Quieren robar el vino. Bueno, aquí tenemos un pollo con el, con el vino. Acá tenemos un completo con, un, con una piña. Y ahí me están robando. Mira, mira, la manzana, weón. Ah, sale con chismera. Ya, y después uno. Puta. Metamos la penta. Que fastidia la weá esa, la mosquita, weón. Ya. Aquí está como mucho bicho. Puta, me picó, weón. Llevamos Luca recién. Todavía no tenemos las 5 la como para... Bueno, están probando la manzana. Tenemos que esperar que avancen un poquito. Vamos. La metemos para adentro. Y después no... Vamos a trasladar para acá. No. Vamos. Maldita ispa, ya ven para acá, pues a ver. Ya, ahí está. Qué buen juego, weón. Se imagina así como una, una onda Smash TV, weón. Uh, casi me pica. Bueno. Ahí va el puntaje. 2. Vamos a tener 3.000. Tres, 3. Tres tres. Ya vamos a la ronda 3. Aquí en la ronda 3 ya vamos a llegar a los 5.000 puntos y nos van a regalar el spray. Y ahí empiezan a llegar de nuevo las super hormigas. Bueno. Este juego era espectacular, weón. Me encantado, weón. Hubiera sido más cool, weón, si le hubieran colocado música, musiquita. ¿eh? Eso le faltaba a los juegos de Atari, weón, no tenían música, weón. Muchos juegos, puta, tenían una intro acá, pero puta, el juego sin, sin música, weón. Era como. Después, cuando salió el Nintendo y todas esas cuestiones, weón, Uno decía, ah, puta, la raja juego con música, weón. Con el Sonic, el Mario, todas esas cuestiones, así, bueno, puta, acá hay loco, weón. Pues, el jueguito traía música. ¿Cuánto puntaje tenemos? Tenemos 3000. Vamos a tratar de hacer. Ay, se me escapó esa hormiga. Qué bueno el detalle de la hormiga, weón. Bueno. Total. Ya, está weando mucho este bichito, ¿eh? Ya, muere. Como suena la weón. Como que lo hubiera aplastado, reventado. De aquí está. Viene otra. Ven para acá. Oh, me picó. Me quedan 30 segundos de resistir a los bicharracos. A ver cuál me pueden robar. La piña no, la piña necesita 3 Por ejemplo, la piña necesita 3 para robársela La manzana necesita 2 El queso, pues, esa agua que está abajo, creo que es un queso eh, El completo crea como 4, no sé ¿Cuánto tenemos? 4.000 Ahora vamos a sacar el spray Ahora van a cachar el... ¿Cuándo cu cu cu cu te lo regalan? Muere Las hormiguitas te romp le rompen la... La tela araña, la araña Uh, me rajé, weón no. Listo, sacado el tiempo. Ahora. Listo, tenemos un spray. Si se fijan arriba, al lado del matamosca de tiempo, aparece como un cuadradito. ¿sí? Un cuadradito que es un spray. Un spray como este. Entonces con ese spray vamos a... Cuando esté quedando la cagada hormiga, porque más adelante va a quedar la cagada, vamos a aplicar la barra espaciadora de, de nuestro Atari 130k. O 800k. 65 k y va a pasar un spray va a limpiar toda la, la cagada que está en pantalla bueno vamos a tratar de llegar al nivel 10 acá a ver si es que llego al nivel 10 no, no, no, es muy complicado bueno. tienen que ser rápido con, con jorge bueno y acá también les dejé bueno, el, el, el, el flyer de que venía también en el cartridge el Atari habían buena gráfica en esos tiempos las carátulas, weón. Bueno. Eran creativos, weón. Bueno. bueno, vamos. Bueno, el otro spray te lo van a regalar a los 15.000. ¿Ya? Yo creo que más... Sale. Yo creo que además podemos avanzar para sacar otro spray. Ya, vamos. Mira, dice... Que me, yo que esto que me van a robar el pepinillo, así. Muere. Bueno, Está como medio tránfugo este lado, hace mucha... Vamos uh. Ya, ya, aquí hay mucha hormiga Mira. me preocupa esa mosca, guanquina, puro guayar Ya Puta, salgan Vamos, para adentro, buena. Pepino también. Miren, ahí arriba hasta la cagá. Voy a ir arriba, van bueno. Listo. Afortunadamente no ocupamos el spray. Andamos bien, no está tan mal. Bueno, y el, y el jugar de noche era como... Como cachero en el principio, porque está... Toma, que está todo... Todo oscuro. Igual, medio maldito el efecto de noche, ¿eh? Pero, ¿qué le vamos a pedir a un jueguito de Atari, pues weón? Bueno? Ya, pues weón... Bueno. ¡Mira, la mosca mierda! Puta, me picó. La venganza, ¿eh? ¿Te alcanzo a pillarla? No. Cuando me pica la cabeza la de la mosca también como que pestañe en rojo. Vamos, no, George, tú puedes. A ver, que me están rando la manzana. Vamos, vamos a recuperar nuestra manzana. Bueno, para adentro. Está súper bien pensado este juego, weón. ¿Qué quieren que les diga, weón? Podría haber, haber existido un Player 2, un remake, weón. No sé, weón. Sí. A de matar a todas estas hormigas nomás. Mira, ahí venían dos. Juntitas, weón. quizá donde se ni iba a poner en el completo. Mira, no la puedo pillar Ahí cago El copete, weón, el copete Vamos por el copete Ah, muere Vamos no. La piña Déjame pasar Puta, la manzana Ah, weón Desesperación, weón Ya, vamos Sale, weón ¡La piña, weón! ¡No quiero perder la piña! Ya, vamos a aplicar spray Ya, apretáis la barra y aparece el spray, po, weón Sin sí, ni cagando salvar a la piña y la quiero salvar Además que ya estamos los 14, yo creo que además vamos a sacar el... el... ¡Cacha! El pollo se lo estaban llevando Vamos a sacar otro spray de puntaje Esta mosca mierda Igual va agarrando ritmo el juego, buena, ahora Lo ocupamos justo Bien Picnic paranoia, qué buen juego, weón. Camino Player 1, ronda 6, weón. Ojalá es que lo queremos vivir. Quiero llegar a la 10. Llegando a la 10 ya estoy feliz. Vamos, aunque se puede... Y cada vez más rápido. Las la, la arañas, weón, dejan lleno de... ¡Oye, oh, weón, tan rápido! Se... Y el copete. Wean. Vamos a buscarlo. Ya, murió. Mételo para adentro, pues, weón. Creo que me piquen. Ya está, weón. le limpiar un poquito. Chucha, weón. Está lleno de arañas rojas, weón. Mira como me bloquean todo el paso, weón. Yo creo que vamos a resistir una ronda más, ¿no? No. Esto, vamos a limpiar acá por si acaso. No. bueno, no, ya, están cagando mucho. Alcanzáis, weón. Vamos, oh, el completo, el completo, coche de madre. Weón, mátalara. ¿eh? No quiero perder ni nada, weá. ¿Y cuánto me quedan? 14 segundos de vida. De oh, weón, la cagó como se llena de bicho, weón. Esta weá. Vamos, 14 segundos. Puta 8, 7, 6, 5, 4, 4. La manzana es lo más rápido que se pueden llevar. Ya, aguanteo otra más. Uno, dos. yo creo que los 25 me dan el otro, el otro spray. Ronda 7, weón. Vamos, vamos que se puede, weón. En la ronda 6 ya estaba muriendo. Vamos. Vamos, muérete, mosca culeada. Oh, la vi de mierda, weón. Cacha, no le puedo matar, weón. Me picó. Aquí viene una horda de hormiguita, weón. Vamos a buscarla Verán. También me picó, weón Están muy rápidas, weón Voy a tratar de matar a la, a la araña Porque las arañas me dan alto puntaje, weón y, y, y ahí puedo sacar rápido otro spray Si el spray es el que la lleva Chubucha. George va a terminar más picado Ah, pero qué onda ¡Apúrate, ¡Mira, la araña pasó justo, weón! ¡Se llevaron mi pollo! Puta, me llevaron el pollo, weón. Vamos. No, el copete, weón, no. Cualquier weón en el copete. Bien, sacamos otro spray. Ah, weón, ¿qué está pasando acá, weón? Déjeme pasar. Mm, mm. El vino. Esto, recuperamos la piña. No, weón, váyanse de acá. Vamos. El queso. Si dicen allá en la manzana, lo más seguro. Sale, mosca. Miren la media cagada como está el escenario, weón. Miren, todavía no se quieren ya en la manzana. ¿eh? Está la cagada, apenas puedo caminar. Uh, aguanté. Buena, weón. Vamos bien, vamos bien. 29, 30. Tenemos un spray. Tenemos un spray. Vamos por la ronda 8. Faltan 2 y ya me da lo mismo que me maten. Oh, oh qué mierda. Avispa. Ya vamos, weón. Vamos contra esta hormiga. Oh, oh weón. Me tiene para la goma esa weón. Insisto que si este juego lo hubieran hecho de dos player weón puta, que hubiera sido bueno, weón. Me hubiera pasado jugando, weón. O sea, con algún amigo. Porque en esos tiempos el weón tenía que mirar no me... <ríe> lo invitaba a mirar. Muere. Vamos. Vamos. Toma. Mira, el completo está listo porque se lo lleven, weón. Muere. Entera esta wea Igual hay que preocuparse de la De la ¿eh? Oh, me pico A ver, alcanzo a salvar esta más El copete no No No Vamos La piña, conchito, deja pasar weona ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sillaron la piña, weón! ¡Puta, la guayada, bichos de mierda! sale? ¿Y el sonido de la avispa, weón? ¡Puta, que molesta, weón! Bien. ¿Tengo dos sprays? Mira, podría haber salvado, weón, la otra cuestión. No, ya. Hay que ocuparlo. No alcanzo a salvar a esa wea de allá. ¡Qué buena, weón! Y el spray ahí dejando la cagada, ¿eh? El arma secreta de la wea Vamos Mételo pa' adentro pues weón Ya, bueno Lo bueno es que los sprays se acumulan weón ¿Qué ronda vamos? Ronda nueve, una más, quiero una ronda más Mira, ya me, me va a hacer una wea, ¿cachai? No, aquí yo creo que voy a la caga Vamos Las hormigas van a ir directo al, al queso, sí Vale. muere muere, muere no, lo alcancé a matar weón bueno, el vino necesita 3, la sandía necesita 4 muere ya, por ese lado no me, no me preocupo tanto vamos por la manzana weón Mira, casi me la... casi me quedo sin manzana ¡Déjame pasar, weón! Uh, nos salvé Dino, no Puta la voz, qué mierda, weón Todavía tengo un spray Ah, buena esa, ¿eh? ¿Qué me están llevando allá el queso? No Vamos a salvarle a la mala nomás Me quedan 20 segundos, weón Ya, vamos a recuperar el queso No se puede ni pasar, weón Nada, no, metámonos para adentro El vino también ¿Por qué no mete el vino para adentro? Ahí sí Vamos ¿Cuántos segundos? 8 segundos Vamos De nuevo el queso, weón No, solo... 4 3 2 1 Me rajé Me rajé Uh, me rajé, weón 45 Bien Listo, tenemos otro spray Y llegamos a la ronda 10 Bien Bien Uh Ronda 10 Vamos a ver hasta donde llegamos aquí en el jueguito el recuerdo con Picnic Paranoia. Bueno, ahí me cambiaron el, el escenario colocaron el copete ahora acá arriba. No sé si preocuparme de las telas de araña o de la hormiga, weón, es la media cagada. Hay un juego muy parecido que también era de matar bichos que se llama Bug Off, que eran como... Ese se podía jugar de dos spider simultáneos. Eran como dos sprites que tenían que matar a, a, a una cantidad de bichos que salía como de un panal. ¡Oh, la agua estresante. Era como, el, el Bug Off era, era como... Eran dos... dos Dos sprays que tenían que matar unos bichos que salían del mes, Entonces estaban los dos players simultáneos matando, weón, los bichos cada rato Era bueno el jueguito, weón De ahí lo vamos a revisar book off Vamos Voy a ir a rescatar el vino, weón Mira la rente Oh, me picó Se ¿San la sandía no le gusta mucho la sandía, parece, ¿eh? No intento... Oh, ¿qué me picó? El queso, weón, el queso, vamos por el queso ¡La manzana! Mira, está más rápida manzana, la manzana! ¡No! ¡No, queso! 15 segundos, weón, 15 segundos ¡Corre el queso, weón, corre el queso! El pepinillo, ah, cagamos con el pepinillo Sellaron mi manzana Sellaron el queso, sellaron toda la weá, weón puta que mala, 4 segundos ya esta, bueno, es un picnic, el picnic se acabó. Listo. Y creo que se acabó el juego. Ah no, ronda 11, me quedan dos weas para ir. Ah, me las separaron, hubiera sido ideal que estuvieran los dos en un lado para pa', haber pa rodeado el sector, weón. Bueno, todavía George puede hacer su picnic con un copete y con una piña. Claro, por pues ahí puede hacer un... ¿Cómo se llama esta weá? Un navegado ¿O no? Nada, nada que... Estoy hablando weá Vamos oh. No, el vino ni... no se lo van a hallar, maldita hormiga Vamos No No, no Esa era la piña weón Esa es la, la piña, la, la sandía Oh, me queda el puro copete weón ¡Puta salvando el copete, weón! Último <risa> que me queda, weón! ¡Corre, de madre! ¡Vamos por el copete, weón! ¡Que no se lleve en el copete! Ah. ¡Vamos! ¡Bien! Weón, lo voy a... voy a... ¡Cualquier weón menos que se lleve en el copete, de madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde, Va hormigas culia? Wean, que se atrevan a llevárselo No No, no se lo van a llegar Me quedan 20 segundos, weón Por último que el juego se acabe, weón Con el copete de parado, weón Vamos Vamos Mételo, tu madre Recupéralo, weón Ahí está Te... Vamos, ahí está Perfecto 10 segundos y mi picnic puede ser Todavía bueno con un, una Una botella de vino, weón Mira, las hormigas malditas ¿Para qué quieren el vino, weón? Ya Se acabó el juego, ¿no? Ah, weón, buena Ronda 12 Vamos no, a defender el vino, weón Tengo un minuto y medio, weón Acérquense nomás, weón Van a el copete. Mira, pero como, weón Mira, la hormiga esculea, weón Cómo van avanzando, weón No, ya se lo van a llevar No puedo hacer nada, weón Muerte no puedo, no puedo rescatarlo menos que... <risa> Va a ahí No puedo rescatarlo menos que lo hagan avanzar un poco más Y ahí Mira Vamos weón Va a acá nomás <risa> Defendiendo el copete al máximo weón Oh cago, 30 segundos, Vamos, vamos vamos vamos vamos vamos George, vamos George Cago, cago picnic Déjenme pasar Bien, weón Muere Si se lo empiezan a llevar 19 segundos, weón No Uh, salvé justo, eh ¿Cuánto rato llevo jugando esta weá, weón? Igual está bueno, weón aprendido con el jueguito man. picnic paranoia vamos mételo para adentro 5 segundos 4 segundos listo resistí bueno se acabó porque no el fin bueno ahí dejé un escorpo, weón y ese sería Picnic Paranoia, weón. No sé si les gustó. Es un juego espectacular, weón. De Synapse Software, weón. Si quieren matar bichos, aquí tienen para entretenerse harto rato, ya. Y bueno, espero les haya gustado. Ya vieron cómo es la noche, el, la misma temática que, que, que de día, solamente que se ve más oscuro. Y bueno, los dos players son alternativos, no juegan al mismo tiempo, ya. Bueno, les quiero dejar un saludo y no se pierdan otro review de... El jueguito te recuerda. Chao. Picnic paranoia,